Con lo que plantea el listín, voy a leer por primera vez en mucho tiempo este informe breve una panorámica mundial de la nueva normalidad. Los covidiotas y esa estúpida frase que ha generado es un virus que nos ha alterado, no es normal no va a haber nunca una nueva normalidad porque el mundo ha cambiado, es diferente. Y eso no es normal. Entonces, ese es un término gramaticalmente estúpido. Pero nada, tengo que... Tengo que... Ya lo hice. Gracias a Carmen Aquino, que se integra. Ana María Villar, viendo el programa. Dice Carmen Aquino. Buenas noches, Pitágoras. Es verdad que este país es de lo político. Que lo tienen jodido. Nadie lo arregla, solo Dios. Y acuérdate de darme la clave del techo. No, eh, Dios quiere, pero ha dejado a sus hombres y mujeres buenas que ustedes por pendejo no eligen. Lo culpable de que en este país la institución no funcione y que tengamos lo peor son ustedes que eligen toda la basura y lo peor para representarlo. Porque le dan un pica pollo y 500 pesos o tres hojas de 54 y cuatro varillas. O le tiran una funda o una cajita como un perro y se la van. Toma perro, aliméntate. Bueno, eh, amable Aristiz Castro duró más de 30 años en, en, en el Senado de la República. Tirándole, bueno, le tiró un viejo aquí en la, en la Avenida Libertad con un perón. Una pierna de, de, de pollo cruda que casi lo mata, lo tumbó ahí y se dio un golpe. Y después estaba tirándole pollo vivo a un grupo de muertos, todo muerto de hambre. Entonces, si usted de los dominicanos, porque gracias a Dios no soy dominicano, yo... Profeso otra nacionalidad compartida, porque yo soy mitad cibaeño mitad y mitad macorizano. Gracias a Dios no soy dominicano. No sé, eso me hace ser diferente. Pero veo que ustedes cada cuatro años ponen el cuento, le dan 500 pesos, lo montan en la cola de un motor y ustedes van como borré a votar por idiotas y ladrones. Esas historias no se las podemos dejar a Dios. Va a cambiar cuando el pueblo dominicano tome conciencia. Por eso yo pienso igual que Duarte. En este país debe votar la gente que tenga la for conciencia forjada, que haya tirado páginas para la izquierda, que haya llegado a una universidad y sacrificado, conseguir un título para que sepa lo que es eso. Y aquella gente también que tenga buena educación, pero de buenas intenciones está lleno el camino que lleva al infierno. Muy bien, entonces, no, me voy con Wilson Camacho que dice que el Ministerio Público no va a actuar como se hacía en el pasado, ¿Cómo pasaba en el pasado, mi querido Wilson Camacho? Bueno, pues pasaba que elaboraban expedientes eh, y se le daban archivos provisionales y nada, y se archivaba todo. Sí, me puedo poner loco como eso, pero muchísimas gracias y saludos para eh, mi amiga Kirsi Almoró, que está integrándose, y mi amiga Irán Dalmonte, dice que Dios me le dé salud, que Dios te escuche. Porque otro está rogando, por lo contrario, por las la peticiones de la gente buena llega. Sí, ya, sí. Muy bien, déjenme tomarme un traguito, de a ver si yo me hacer ¿verdad? Porque cuando veo el mal de esta sociedad que no cambia, a veces me domina cierta, cierta impotencia y lo hago con el don que Dios me ha dado, la facultad de saber hablar. Es un don que no lo tiene todo el mundo y yo agradezco a Dios. Bueno, dice Hipólito Mejía, que espera que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja los mejores para ocupar las vacantes del Tribunal Constitucional. Con eso le está diciendo a Luis que le ponga los suyos. El Ministerio Público puede reabrir investigación contra Temo, contra el presidente del PLD, Juan Temito Clemontá, contra Julio César Valentín, ex senador y diputado de Santiago. Contra César Sánchez y otros cuatro por el caso de Odebrecht. Pero el juez Vargas dictaminó. Para mí, admira mucho al juez Vargas. Para mí, muy flojo en sus decisiones. Eh, aunque algunos consideran que las va apegado al derecho y a la prueba que le proporcionan. Pero veo que a veces pasa muchas cosas por alto y es mucha bacana. Para mí, el Poder Judicial necesita gente que cuando llega a un tribunal se le haga sentir la solemnidad y el peso de ser juez y el respeto en las audiencias. Como ustedes vieron que se perdió en ese entramado, del antipulpo, y lo que se le seguía a, a Maxi Medina, a Margarita Medina, a los hermanos del expresidente de la República, dando consejos con un padre de familia y cosas de eso. Se tiene que aplicar la ley, hablar menos pluma de burro y ser menos chistoso. Recuerde que ya usted no es locutor, usted no está en una cabina de radio poniendo música. He dicho, sea de paso, ya me encanta la música del ayer, porque él dirigía un programa que llamaba Mil Canciones y Un Millón de Recuerdos. Entonces, esta decisión es floja, hace que la gente pierda la fe en el Poder Judicial. Entonces, el archivo definitivo que se le dio a siete involucrados en el entamado de Odebrecht, retornó a los archivos provisionales y eso le va a permitir al Ministerio Público asumir el proceso. La decisión fue lo que me gustó, no lo que él dijo. El Ministerio Público va a decidir si levanta los archivos provisionales, el mito y lo nuevo, en un acto que debe establecer, como lo dijo Wilson Camacho, procurador especializado contra la corrupción administrativa, tras el fallo del de, de juez José Alejandro Vargas, en función del juez interino del primer jugado de la instrucción del Instituto Nacional, dijo que el archivo definitivo dictado a favor de 100 de los investigados en el caso de Odebrecht no existe ya porque el Ministerio Público, en la época en que se redactó el oficio debido, pero no lo notificó a las partes envueltas en el proceso. Y esa decisión se toma un año, tres meses después, de que el entonces procurador, Llanar Rodríguez, emitiera el auto del archivo provisional a favor de los encartados. Eso quiere decir que él fue muy inteligente, que él tenía la cara de pendejo y de otra cosa, pero parece que no era ninguna de las dos, porque él elaboró muy bien para que su compañero del PLD le dieron un archivo definitivo a expedientes que debieron tener el archivo provisional porque debía dejarse abierto por la envergadura y la cantidad de pruebas que había que comprometía la responsabilidad penal de estos pendejos en cuya decisión se favoreció a Juan Temisto Mito Clementaz, a Julio César Valentín, a Rudy González, a César Sánchez, a Castellano, a Máximo de Olio y a Radamé Segura me.